Un saludo a propósito en el Bronx a mi hermano Edwin Peña, Edwin Peña que está ahora gerenciando una cadena de supermercados. Vamos para allá un día de esto a trabajar, a animación, a grabar comerciales, a hacer de todo para la ciudad de Nueva York. Pero nuestra primera parada será este fin de semana. Nos vamos para la Serie Mundial. Gracias a nuestra gente de Farmacia San Rafael. Le estaremos trayendo todos los pormenores de este sensacional juego de los mejores del negocio de las grandes ligas. Los nacionales de Washington reciben a los imparables eh, Houston, eh, donde estaremos eh, haciendo esas entrevistas, reportajes desde el National Park de los nacionales de Washington y con algunos jugadores. Así que espera esto gracias a nuestra gente de la farmacia San Rafael. Este fin de semana. El viernes estaremos haciendo conexiones en vivo para este espacio, el Toque de Mediodía, para que ustedes puedan ver todo lo que esté sucediendo allí inmediatamente. Miren, eh, arrancamos con las redes. Me gusta tu presencia aquí, me siento seguro. ¿eh? Eh, necesito un seguridad para ir a cubrir la serie mundial. ¿A quién tú me recomiendas? Ok. Pues prepara tu maleta, ¿eh? te va conmigo el fin de semana. No, no, no necesito redes sociales. Eh, seguridad Seguridad Un mensaje Miren, eh, a propósito de redes Quiero eh, eh, Mencionar Darle esta promoción a dos compañías internacionales Bueno, una es eh, Internacional pero con materia prima eh, Incluso de la ciudad De San Francisco de Macorís Que son la gente de Nestlé y de Goya Estas dos empresas ratificaron El error que cometieron Por llevarse de unos Loco viejo dominicanos, de quitar el escudo de nuestra bandera. Y ya, por ejemplo, ahí vemos el comunicado de la gente de, de Nestlé, donde dice, la leche evaporada canexo se fabrica desde hace 48 años en nuestra planta de San Francisco de Macorís, con leche fresca de la mano de ganaderos locales. Por esta razón, tenemos incluido en nuestro empaques nuestro símbolo patrio, que evoca la dominicanidad que tanto nos enorgullece. Por esto, y tomando en cuenta los valiosos comentarios y recomendaciones de ustedes, desde hoy iniciamos la revisión de nuestros empaques para que sigan reflejando nuestro profundo respeto a la identidad nacional. Ahí está nuestra hermosa bandera con escudo. Y Goya, no se quedó atrás, Goya, miren ahora, Goya eh, tiró también este, este comunicado y ya toda su presencia y toda... Su, sus marcas en República Dominicana tienen esta reseña que ustedes ven que voy a leer textualmente porque me gustaría eh, colaborar ¿no? con esta noticia dice Goya eh, déjame ver lo tengo por aquí ok gracias a la sugerencia de nuestros seguidores hicimos los cambios de lugar muchas gracias por la preocupación si usted hizo una publicación de dicha preocupación le pedimos, por favor, que avise que ya se hicieron los cambios. Pasen un buen resto del día. Miren, esto es para que ustedes vean el poder que tiene la unión, el poder que tienen las redes sociales. Esto fue a nivel de redes sociales que se pudo conseguir, de gente como usted, como yo, que se sintió ofendido, que se sintió aludido y subieron los posts. Aunque esto... Hay que decirlo, hay que sacar su cosa buena, porque nos llevó a investigar un poco de la historia de nuestra bandera. Originalmente la bandera no tenía escudo. A través de la historia y con las modificaciones que se le fueron diciendo, la bandera terminó con nuestro escudo, que ya en un programa especial que estamos preparando, vamos a detallar a fondo. Pero lo importante es que estas empresas ratificaron y nuevamente van a colocar la bandera, como debe de ser, con su escudo.